Buenos días. Bienvenidas todas, bienvenidos a este ciclo, a este primer ciclo, a este primer encuentro del ciclo de conversaciones sobre feminismos y filosofía para la transformación social que lleva por título Humanizar el pensamiento. Muchísimas gracias a la bon Mesón, el Laboratorio por el Liderazgo y la Innovación en Políticas Públicas Feministas por organizar este encuentro. Muchísimas gracias a las participantes de la mesa, las que presentaremos luego y también a quienes os habéis conectado para compartir este rato de reflexión. Para vosotras y vosotros, para quienes estáis como espectadores en este encuentro, algunos eh, recordatorios. El primero es que tenéis el micro y la cámara silenciadas por defecto para que todo esto funcione bien y sin interferencias, pero que tendréis ocasión de intervenir de distintas maneras. Al final de la conversación abriremos un turno de preguntas que podréis formular tanto a... A través de la herramienta de preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior de la pantalla, como también levantando la mano de manera virtual, tenéis el icono también abajo, si es que queréis intervenir de, de viva voz. En ese caso, cuando intervengáis tendréis que encender el micro que ahora tenéis silenciado y os pediremos también que cambiéis vuestro nombre para que podamos saber e identificaros con vuestro nombre y apellido. Aparte de eso, recuerdo simplemente que la sesión está siendo grabada para que más adelante, Cualquiera que no haya podido estar hoy pueda verla también en el espacio web del Lab Con esto comenzamos ya y lo hacemos dando la bienvenida a la presidenta del Área de Igualdad y Sostenibilidad Social, Luisa Moret, que va a introducir este acto. Buenos días, Luisa. Buenos días, Laura. La verdad es que es un placer eh, pues, saludarte eh, como moderadora de esta este espacio de reflexión conjunto que tú presentabas. Eh, ben primer lloc, vull quiero y a todas las eh, personas que os he conectado a esta primera jornada del ciclo que iniciamos avui Muchas gracias, benvingudes y bienvenidos y, sobretot i molt especialment donar la bienvenida a les nostres protagonistes, que són les ponents de, i les que les professionals, en aquest cas les filòsofes, no, Acadèmiques, doncs, que participaran en aquest espai, a la Piconya Romana, a la Laura Llebadot i a la Nuria Saramiras. Moltes gràcies. Eh? de veritat un agradecimiento infinit per haver acceptat, eh, doncs aquesta doncs, aquest, participar en aquesta iniciativa. Per nosaltres és un repte i és evident un privilegi i un plaer tenir aquí, eh? desgraciadamente también no quería comenzar a hacer una mica aquesta presentació sense recordar. Desgraciadament, insisteixo, donc, que esta presentación sin recordar desgraciadamente insisteixo, yo que estamos todas muy impactadas en esta semana pero evidentemente es una una situación insisteis y reitero en el, el desgraciadamente recurrente de, y no nos cansaremos de de anunciar y, evidentemente, de donc, de una forma clara y explícita, personalmente, pero també com a institució, com a Diputació de Barcelona, un cop més doncs els feminicidis, eh, donc, que día eh, dia tras darreria estem patint eh, donc, a, en aquest cas en nostre país, no? eh, Voy a denunciar al último, en aquest cas de la dona de Porqueres, ja, que suma 15 Donc, dones asesinadas a la espanyol español y a Cataluña. Yo creo que, como siempre, es una situación insostenible. És, evidentment, no no podemos trabajar plagadas y plagadas para que esta realidad, donde pudiera durarse de i realitat, donc, donc, un cop, no podem, no pot, no podem mantenir esta situación de continuos asesinats de dones, d'aquests feminicidis on les dones són simplemente simplement pel fet de Si que volia començar doncs aquest espai insisteixo, eh, compartint aquest rebuix i aquesta denúncia. Y ara sí, doncs iniciaría una mica la presentació de espai, eh, dir-vos que per nosaltres es un placer, reitero a la al meu agraiment, a abordar-vos a la benvinguda a aquest primer cicle, és el primer cicle que organitzem de conversas en el mar del lab el de la, la Bonmesón, que es el Laboratori per la Lideratge i la Innovació en Polítiques Públiques Feministes que hem posat en marxa just aquest any. Per tant, donc, per nosaltres és molt important donc, aquest, és, aquest instrument que el que vol és justament això, és a dir, eh, impulsar tot tipus d'iniciatives, de projectes, d'actuacions que el que fagin és a eh, posar en valor fe visible, però sobretot reforçar, reforzar i empoderar, apodrà tot el que té que veure amb els lideratges i la innovació en les polítiques públiques feministes. I en volgut començar aquest cicle justament amb una conversa, con eh, com a deia la Laura, que es baixa al título títol Human, Humanitzar el pensament feminismo i filosofia per la transformació social, perquè creiem que no podem començar de millor manera que justamente centrar-nos en això hamb la amb el pensament, amb la reflexió sobre el pensament y sobre todo, amb, amb la mirada de les dones eh, en aquest amb, amb la construcció del pensament i eh, doncs parció per, per nosaltres eh, no has, has estat eh, doncs hem decidit i de una forma unánime, que unànim doncs començar aquest cicla amb aquesta trobada i amb amb la que també us he presentat. Polémica que estas conversas siguin, doncs això, justament, un espai de trobada i de retrobada, un espai, eh, doncs estable de reflexió col·lectiva i sobretot de de debat, de intercanvi, de eh, d'experiències, de coneixement, de mirades i sobretot amb esta lògica de eh, oberta, eh, donc, a tothom, participativa, plural, diversa, que generi un, un entorno real de reflexió y de pensamiento, porque a a més a que el pensamiento també también construir estrategias y acciones para idear políticas públicas, que al final es nuestra responsabilidad como administración y esta administración supramunicipal, que està al servei de los municipios, en este caso al servei de los 300 municipios de la demarcación de Barcelona. Y, por tanto, la idea es poder acompañar estas realidades locales en la construcción de políticas públicas transformadoras, feministas y, evidentemente, sustentables sostenibles socialmente. Para eso, en esta primera conversa pues tan valor a valor la filosofía como disciplina pero también como a compromís la no? eh, que esta mirada necesaria a Capalmón. món que es un món y bueno yo creo que és obvio, es és un món complex es un món dons moltes vegades que en genera moltes incerteses molts eh, i més en el context en el que estem inmersos. un món también o dons al les las lógicas més imperants son las lógicas de la tecnología de la digitalització de la inmediateza, doncs que moltes vegades es difícil Culta, ¿no? Gaudir que estos espais de reflexión me sosegat y me es miran desde la mirada que está y complexa de la realidad. ¿no? La verdad es que esta aceleración que vivimos día a día, sovint no nos permite tener conciencia del de, de que está pasando, no nos permite tener conciencia de las nuestras necesidades personales, de la conexión directa a con nuestros pensamientos, a nuestras emociones y también de realmente al proceso vertiginoso en el que estamos inmersos en el nuestro entorno. Aquí está también que en estos momentos también evidentemente que esta situación afecta a las relaciones sociales cada vez y a la pandemia o en vist. no eh, doncs, la virtualidad ha agafat un test eh, estratégico menos presenciales eh, menos eh, donde da contacto no eh, Hemos de recuperar ara, a medida que recuperem esta cierta normalidad, al papel de la comunidad, el papel de las eh, vincles, al papel de las relaciones. Para nosotros creo que es muy importante, las vincles y, sobre todo, el papel también, y es uno de los elementos vinculados al pensamiento feminista, de posar al centro la vida, de posar al centro la cura, como un elemento estratégico que ha estat invisible, invisible invisibilizado eh, y subestimado durante, bueno, yo creo que durante siempre. No? Bulencia eh, y bulencia que esta reflexión y a esta desde mirada feminista desde la perspectiva feminista la que també también que la filosofía igual que otras campos y otras disciplinas llarg de la historia ha estado una de las disciplinas donde las zonas, en eh, estat eh, todas les, las aportaciones de las dones que han existido en estas estrategias han estado invisibles y hoy diría, invisibilizadas deliberadamente por un sistema ideológico patriarcal y androcéntrico donde se han apartado y que se ha apartado no? de, de del coneixement de la raó y han sido situadas en otras esferes. Y ya no, ja no voy a protagonistes los protagonistas de hoy podrán hablar con ese conocimiento que yo mateixa lógicamente, pero no hace fa falta anar muy lluny y recordar noms de filósofos que han marcado Donc, el al pensament de la humanitat durante eh, durant dons segles com Aristòtil, com a Kant, com a Rousseau, com a Nietzsche on mol buenas aportaciones mol bones aportacions són reflexions sobre el paper de les dones no han tingut i no vull recordar cap frase d'aquests autos, però la veritat és que està clar, donde que justament aquells referents del pensament humà son són el que moltes vegades han estat més eh, doncs més eh, androcèntrics i han exclòs de una forma explícita, doncs les aportacions de les dones en aquest àmbit, y, eh, i evidentment en amb la, en la humanitat i les aportacions de la construcció de coneixement y de pensament. Per tant, el que nosaltres també volem posar en valor és que no podem obviar, doncs eh, no podem i no volem obviar aquestes aportacions, les aportacions de les dones, la, la concepción desde la concepción feminista también de, de la raó y de tantas otras eh, conceptas estratégicas dentro de la construcción del pensamiento y al Cabulem, que a eh, justament que es a eh, dons es de, mar privilegiat que pot, que es el LAP, des d'aquest mar privilegiat donc, que és també la Diputació de Barcelona que nos permite arriba a molts a, als municipis a, a molta gent tant des de, des de la perspectiva política o sea carrax electax però des de la perspectiva tècnica equips tècnics i sobretot també referents i líders comunitaris eh, i interessos comunitaris, eh, lo que volem és justament això, és a dir, generar aquest espai eh, incorporar de forma sistemàtica i incuestionable la mirada feminista i eh, comenzar a construir conjuntament un nou relat una nueva mirada y una nueva estrategia para que finalment finalmente siga el, el sustento, siga la base, eh, los pilares a partir del cual se pueden eh, diseñar políticas, es puguin diseñar proyectos, iniciativas, a que esta voluntad de transformación real de la vida y de la vida cotidiana en aquellas dones, y de las gomas, y de las sociedades, de las comunidades, pensar en comunidades más igualitarias, más sostenibles, pero también a més más feministas. No? tanto, yo no voy a eh, dons a llegar más me solamente insiste estoy muy contentas eh, de que de punto de partida eh, voy a reiterar mis meus agraïments a la gente uséo conectada y que, que vuelve a participar voy también reiterar mis meus a las tres eh, filósofos que voy doncs compartirán aquesta conversa y sobre todo vos a que continueu eh, donc, el el ciclo que es un ciclo muy interesante que l'hem hemos elaborado y hem dissenyat hemos diseñado con cariño con mucho amor amb molta emoción, porque el que voy a ver justamente es esto, generar un espacio real, un espacio donde pues, desde el que se impulsan transformaciones pues, también reales y sobre todo que sigui útil desde la concepción de la utilidad pública. Así que más, muchas gracias y i Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luisa, por esta presentación, por esta bienvenida y con ella damos paso ya a la conversación. Aprovecho antes de empezar para recordar de nuevo a quienes os habéis incorporado más tarde que al final del encuentro tendremos un momento para preguntas y para diálogo con, con quienes lo estáis viendo desde casa. Para ello podréis usar la herramienta de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla y tenéis también un chat que os invitamos a utilizar sobre todo para reflexiones, no tanto para hacer preguntas, sino para lo que queráis ir comentando durante el transcurso de la conversación. Con esto arrancamos ahora, sí que sí, este encuentro que tiene como eje esa idea de humanizar el pensamiento y de rondar en torno a la pregunta de, de qué modo los feminismos y la filosofía pueden ser herramientas para la transformación social. En, en ese mismo título eh, se pone de algún modo el foco sobre algo que yo creo que es un poquito paradójico. Esa idea de humanizar el pensamiento vendría a señalar algo que, que en realidad es bastante evidente, porque... El pensamiento no es solo que sea humano, es que de hecho es profundamente humano, es lo profundamente humano. La filosofía no es para nada un arte de lo que han de perdido por ahí arriba por las estrellas, sino que a lo largo de los siglos se ha ocupado de las cuestiones que atraviesan a los cuerpos y a las vidas y que nos proponen preguntas y reflexiones que son ineludibles. Como, como apuntaba la presidenta en su intervención, es el mundo en el que vivimos el que es de algún modo deshumanizante y pensar nos devuelve a lo humano. Otra cosa que ha hecho siempre la filosofía, aunque algunas fosilizaciones y algunas apropiaciones nos hagan a veces difícil acordarnos de ello, es pensar lo común. La filosofía no se ocupa de lo que tenemos que resolver cada cual para sí mismo, sino de lo que necesitamos resolver para todos y para todas. Desde los griegos en sus ágoras hasta quienes articulan reflexiones y pensamiento hoy en las tribunas de la opinión pública, de lo que se trata es de deshilar ese empeño por encontrar una manera de desenvolvernos mejor. Con la evidencia de que vivimos en un mundo compartido y de que tenemos la responsabilidad de hacer de él lo mejor posible. Es en ese sentido en el que, como decía Luisa Moret, la filosofía es una disciplina pero es también un compromiso. Por todo eso parece más que pertinente empezar este ciclo hablando de filosofía y hacerlo además de la mano del feminismo implica que lo que estamos buscando no son las líneas canónicas del pensamiento sino aquellas las que, eh, las que se han visto relegadas y se han tenido que restaurar y reconstruir y hacer revivir desde los márgenes, para traer también otros voces, otros mensajes y otras maneras de estar al fin y al cabo en el mundo. Para ello, en esta mesa tenemos hoy a tres ponentes que son filósofas, es decir, que se dedican a la filosofía. Lo hacen desde un tronco común, pero también con algunas preocupaciones y ocupaciones muy específicas. Tenemos con nosotras a Begoña Román Maestre. Buenos días, Begoña. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona, durante 10 años dirigió la Cátedra de Ética de la Universidad Ramón Llull y en la actualidad es, es profesora en esta misma Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona en la que se había doctorado. Su ámbito de especialización son la bioética y la ética aplicadas a entornos profesionales y organizativos, de hecho es presidenta del, del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Cataluña y vocal del Comité de bioética de Cataluña. Es decir, a lo que se dedica Begoña es a abordar la compleja e indispensable tarea de ir pensando los límites de lo que es razonable hacer a medida que los avances de la ciencia y de la técnica introducen cambios en el mundo y en sus posibilidades. Tenemos también con nosotras a Laura Llevador-Pascual, es también profesora de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Barcelona y coordinadora del Máster de Pensamiento Contemporáneo y Tradición Clásica. Así que su mirada nos podrá aportar, entre otras muchas cosas, el hilo que nos une a quienes estuvieron y pensaron antes, a ese legado que también nos hace ser quienes somos, pero que tenemos siempre la responsabilidad de revisar y renovar y renombrar. Como también Nuria, Laura Llevadot ha sido impulsora y directora de las dos primeras ediciones del Festival de Filosofía Barcelona Pensa, que tiene como voluntad, precisamente igual que este ciclo, acercar el pensamiento y la filosofía a un público no especializado. Y en un sentido similar, otra de sus ocupaciones es dirigir la, la colección de libros de pensamiento político posfundacional de la editorial Gedisa. Y la cuarta integrante de la mesa es Nuria Sara Miras Boronat, doctora en filosofía y... Profesora también en la Universidad de Barcelona en su caso de filosofía política. Ella ha trabajado temas tan sugerentes como la relación entre la política, el juego y la subjetividad, pero actualmente trabaja sobre todo en la diversidad de los fenómenos de injusticia, opresión y exclusión social desde el punto de vista de la perspectiva feminista e interseccional, algo directamente relacionado con todo lo que vamos a hablar aquí hoy. Además de haber sido también, como decía, igual que Laura, codirectora del Festival Barcelona Pensa, es también la coordinadora de la sección Frontisteri de la revista Compás de Amalgama. Vamos a iniciar esta conversación con algo que une a, a estas tres invitadas y que tiene mucho que ver con, con lo situado, con desde dónde piensan y desde dónde nos van a hablar. Esa relación entre filosofía y feminismos. Esta es una relación que, que se puede abordar desde un doble plano que a mí me gusta siempre nombrar como el plano de la representación y de las representaciones. Tenemos por un lado la representación, es decir, si las mujeres estamos o no presentes en el canon y hoy en las facultades y en, y en cómo se trabaja esta disciplina. Pero tenemos por otro lado también las representaciones, es decir, qué aparece en esa disciplina de la filosofía cuando las mujeres sí que estamos ¿Qué otros temas, ¿Qué otras maneras de leer para dar comienzo a este bloque yo invito a tomar la palabra a Nuria y os doy la bienvenida de nuevo a todas Bueno, buenos días y muchas gracias por esta cálida bienvenida y reitero mis agradecimientos a, a la organización por hacer posible esta primera mesa en, en filosofía y feminismo también estoy muy contenta de compartir Pantalla con compañeras de departamento, eh, raramente se dan estas ocasiones, ¿no? O sea, nosotros tenemos mucha vida cotidiana, pero poco tiempo para... Una de las cosas que pasa, ¿no? La pobreza de, de tiempo. Poco tiempo para, para hacer cosas que realmente nos gustan. Eh, yo voy a empezar haciendo un poco mi, fu mi función como lo que he venido haciendo en los últimos cuatro años como delegada de Igualdad, que es presentar un poco lo más técnico, o sea, un retrato robot de cuál es la situación de las mujeres en filosofía actualmente. Eh, todo, todo está relacionado, pero yo, como tengo los números más a mano, quiero hacer esta especie de retrato robot para que veáis la importancia de actos como este. Y, y empezaré diciendo que, bueno, me parece muy, muy acertada, por ejemplo, la, la imagen que propone Maurice Hammington, que es un pensador norteamericano, eh, cuando dice que la historia de la filosofía es sobre todo un panteón de hombres blancos muertos, ¿no? y un poco la situación es esta. Esto es lo que pasa y eso eh, tiene eh, realmente una traducción directa en la presencia de, de mujeres también en nuestras aulas y en nuestros departamentos como, como profesionales. Hasta ahora no hemos tenido un estudio fidedigno eh, de qué es lo que estaba ocurriendo con las estudiantes y profesoras de filosofía. Eh, hace un par de años Obdulia Torres hizo el primer estudio comparativo y llegó a conclusiones muy interesantes. Eh, hasta, hasta Obdulia... Prácticamente todos los estudios tomaban como referencia las, la, los datos que, del ministerio, digamos, los datos que el propio ministerio recogía y los datos que la Comisión Europea en el programa She Figures también recogía por disciplinas. ¿Y qué es lo que, lo que sucede? Lo que sucede es que filosofía queda amparada en el gran paraguas que es artes y humanidades, donde el comportamiento estadístico de las diferentes disciplinas tiene desviaciones estadísticas muy importantes. Al estar dentro de este, de este gran marco no se veía exactamente lo que pasaba con, con filosofía. También hay que decir que hasta que el plan de igualdad... Eh, consiguió obtener datos segregados por sexo y esto fue a raíz de la, de la ley, ¿no? de la ley integral de igualdad entre hombres y damas de la Generalitat de 2015, ahora es obligatorio, esto no se ha podido hacer. Pues lo que arrojan lo, lo los gráficos ¿no? es que filosofía es eh, seguramente eh, la única carrera de humanidad es paritaria, donde las mujeres están un poquito por debajo de los hombres, la mayoría de carreras eh, del ámbito artístico y humanístico tienen una preponderancia femenina muy alta, en el caso de filosofía esto no es así. Y que luego ¿no? el, el, lo, lo que va sucediendo en la gráfica es el típico imagen de tijeras que hemos visto mil veces, ¿no? que es como conforme vas avanzando en la vida se van cayendo las mujeres cuando llegamos a la edad reproductiva. Pero en nuestro caso, en lugar de tener el modelo de medicina eh, o el modelo de, de sociología, digamos nuestro, nuestro modelo de, de tijeras, se solapa prácticamente, es prácticamente igual al de ingeniería y física. Es decir, que nuestras alumnas y nuestras profesoras ¿no? se comportan estadísticamente como disciplinas de ciencias duras. ¿Cuáles podrían ser explicaciones para esto? Dulia da dos, y yo creo que tiene bastante razón. En primer lugar, no ya se produce a nivel de bachillerato una segregación horizontal, es decir, muchas mujeres que se sentirían atraídas por la filosofía o que tienen la filosofía como materia preferida no llegan a nuestro centro porque se decantan por carreras como es más prácticas, con más eh, incidencia social desde su punto de vista, pero sobre todo porque no se creen con la capacidad suficiente, porque se re relaciona filoso la filosofía a lo abstracto, no, no se creen con la capacidad suficiente como para seguir los estudios eh, universitarios, porque tampoco tienen ningún referente de mujeres filósofas con éxito en este momento. Entonces, al no tener un espejo, ya no sienten que, le que aquello les interpele. Y luego está la segregación vertical que en filosofía es muy acusada. ¿no? Ahí hay que aprender dos términos en inglés que describen muy bien esto. ¿no? El primero es el glass ceiling, el, el eh, techo de cristal. Cuando llegamos a estabilizarnos ya muy tarde, ¿no? porque es un ámbito muy precarizado, a partir de los 35, que coincide con la edad de, de reproducción, ya nos quedamos estancadas en, en categorías laborales más, más bajas. Y esto se llama sticky floor, ¿no? el suelo resbaladizo, el hecho de que las la, posiciones más precarias se comen los reconocimiento público estén copados básicamente por mujeres. Evidentemente esto tiene una incidencia en cómo la propia organización funcionará. Yo no me voy a alargar mucho más porque también quiero escuchar a las compañeras, solo daré dos datos más. Hace poco se ha empezado una iniciativa en Change.org para que haya mujeres filósofas en, en el bachillerato y en la selectividad. Por ahora no hay ninguna, solo en algunas comunidades autónomas está María Zambrano. Y hace muy poquito también, coincidiendo con esto, Noemí López Trujillo del periódico Neutral también publicó un artículo sobre esto, ¿no? un artículo sobre el, el hecho de que las mujeres son invisibles en las artes y en filosofía. Y solo hay que ver los comentarios para ver también qué está pasando, es decir, qué, qué es lo que sucede cuando intentas poner mujeres en el currículum. Yo lo hago desde hace tiempo, ¿no? que el señor de turno te dice, vale, poner las mujeres pero después de haber dado lo importante. ¿no? O sea, que, que poner mujeres en el currículo o personas racializadas no quite lo que es realmente importante de la historia de la filosofía. Evidentemente esto eh, evidencia un desconocimiento de lo que ha pasado. Eh, se tiene la impresión de que no existen mujeres filósofas, pero si vamos a la primera compilación donde aparecen mujeres filósofas, la 1405, La ciudad de las damas, en Cristina de Pizán, hay um, decenas de mujeres filósofas de la antigüedad que han existido, por lo tanto sí están. Y luego la primera historia de las mujeres filósofas también propiamente, del siglo XVII, lista una, unas 50 antes de la Edad Moderna. Por lo tanto, sí que es y la pregunta es en qué momento el canon decidió que no tenían su espacio. Muchas gracias, Nuria, por tantos datos y una visión tan amplia. Begoña, si te parece, puedes continuar. sí. Um... A ver, yo, yo querría decir que la política de cuotas a veces, también no, mis compañeras de departamento lo saben, como tenemos políticas de cuotas y somos menos... Estamos en todos los lados, con lo cual vamos agotadas, ya se nos ve, ¿eh? se nos ve que estamos en todas las comisiones de coordinadoras y demás, con lo cual está muy bien, pero también está muy mal, está muy bien porque estamos abriendo camino y, y por tanto hay la presencialidad de las mujeres, pero por otro lado nuestra vida cotidiana se resiente por un exceso de, por un exceso de trabajo de tener que estar allá, porque tradicionalmente no, no, no hemos estado. ¿no? Yo creo que hay unos, unas cuestiones también importantes que aportan eh, en, en nivel de temáticas, ¿eh? en nivel de temáticas. Yo yo creo que el hecho de haber estado en los márgenes eh, la filosofía siempre yo la concibo como pensar los límites cuando hemos estado eh, fuera cuando hemos estado en los márgenes, hemos pensado mejor los límites, pero desde el otro lado. O sea, los, los varones han pensado los límites desde dentro y a nosotros nos ha tocado pensar los límites precisamente o bien justo en la frontera o, o muchas veces eh, desde fuera, con la, ventaja, con la ventaja de que podíamos estudiar los que nos interesaba a los que estaban dentro. Con lo cual teníamos esta doble perspectiva, dentro-fuera, de manera que nos permite entender mejor eh, las hermenéuticas sesgadas, los, pre, los inevitables prejuicios que la cuadrícula sexo-género eh, implicaba. ¿no? Yo creo que esta es una grandísima aportación de, la, de, las, de las mujeres cuando se ponen a pensar eh, los márgenes. Una segunda es cuando los hombres eh, pensaban estos temas, eh, muchas veces Pensaban un como sí, si, ¿no? era un como sí, si. era una especie de hipótesis. Eh, se veía muchísimo, muchísimo también en el ámbito de la discapacidad o en el ámbito de. Era como, vamos a pensar eh, por ellas, pero, pero sin ellas. Y este como sí si tenía otra vez esos sesgos que eran, eran, eran ineludibles. Con lo cual, nos toca hacer, nos toca hacer una, reconstrucción, una reconstrucción de cómo se ha explicado la filosofía cuando se explican esos temas que no se habían abordado tradicionalmente, el cuerpo, el tiempo, eh, la creatividad, la, el pensar juntos, el pensar eh, la, la diferencia. Cuando lo han pensado las mujeres, eh, porque lo que han pensado es precisamente lo que han visto sistemáticamente eh, discriminado por esa cuadrícula sexo-género que acaba cifrándose en el liberalismo, en la cuadrícula en las esferas privado y pública. ¿no? Eh, divisiones, excisiones claramente en mi especialidad, de bueno, justicia, razón... Eh, eh, emoción y luego una serie de temáticas que han estado sistemáticamente pisoteadas. Eh, evidentemente el caso de la Hannah Arendt, tema de la creatividad, el tema de la natalidad, pero en el caso, por ejemplo, de Seylan en Javip o de Nuria o de, o de eh, Martha Nussbaum, eh, pensar la discapacidad. Pensar, pensar esas cuestiones que los hombres nunca han pensado. ¿Por qué? Porque lo productivo es lo que tiene un concepto de éxito de escapacitismo. Es Nussbaum quien se pone a pensar en las esferas de justicia, quien se ha quedado fuera. Y entre ellas, evidentemente, están las mujeres, pero si se juntan, que son mujeres discapacitadas, con adicciones, etcétera, etcétera, pues son temáticas que, la, que, la, que, que los hombres han abordado. De una manera como sí, pero nunca otras veces las han, las han desestimado. O el tema, por ejemplo, del, del universalismo interactivo. ¿no? Cuando la Benjaví completa a su maestro Habermas, eh, introduce, dice: Bueno, mi, el universalismo de esta gente ha sido muy sustitucionista. Incluyen al otro, incluyen al otro y la voz del otro, pero es un otro muy metafísico, es un otro muy abstracto que efectivamente está muy abstraído, no únicamente de sus emociones, no únicamente de la vida cotidiana. Y de, la, y de la intendencia de, de, de la vida, eh, que tiene que ver con todos los, los cuidados, sino también eh, que no le dan palabra al otro. O sea, no, no, lo sustituyen, se ponen en el lugar del otro, quitan al otro y me pongo yo. Cuando se, lo que se trata es, no es ni siquiera tampoco de dar la voz al otro, sino de escuchar al otro que voz tiene. Lo que no había era esa, esa, esa mirada atenta, esa escucha, esa escucha atenta. Y acabo. También se notaba mucho en la incidencia de los sentidos, ¿no? la contemplación. Eh, los griegos contemplan, y desde entonces la teoría ha quedado como muy distanciada con el concepto de, res, de respeto, como un estar al margen sin implicarse. La mujer, cuando entra en el mundo de la filosofía, o las mujeres, reivindican lo concreto, lo relacional, lo situado, con lo cual nunca piensan desde la distancia. Y por eso el, el, el sentido que más usan no es la vista, eh, que exige una distancia, sino, sino el oído y el tacto. Eso también es metafóricamente muy interesante. Muchas gracias, Begoña. Y Laura, si te parece cuéntanos también. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y, y bueno, encantada que habéis empezado este ciclo con, con filosofía, con la cuestión de la, la filosofía que no suele pasar tampoco. Eh, y bueno, voy a recoger un poco al, al hilo de, que, de lo que comentaba eh, Nuria y, ta, y también Begoña, eh, me sitúo un poco ya como que ya estamos en este ámbito de, bueno, estamos todas en la facultad. Eh, hay los porcentajes que hay de incidencia de mujeres, hay esta exclusión en la historia de la filosofía, etc. Etcétera, etcétera. Eh, yo lo que plantearía es que hay como dos modos en que la cuestión feminista se ha introducido dentro de, de las facultades de filosofía, dentro de la academia, que no es que sean erróneos, pero creo que son deficitarios. El primero de ellos sería esta cuestión de las cuotas. ¿no? Que, que creo que Begoña también ha, ha comentado, es decir, la estrategia de introducir mujeres dentro de los, mujeres filósofas dentro de los planes de estudios de la historia de la filosofía, eh, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que es, es, planteado así es un poco un error, porque como comenta Begoña, obviamente el profesor que da Hegel, si tú le dices bueno y ahora tienes que introducir a que no sé qué señora moderna te va a decir oiga, a ver, Hegel es Hegel. Eh, entonces, claro, si, si lo planteamos a nivel de cuotas, esto no funciona por razones obvias Y el, la otra manera eh, que también me parece deficitaria es, eh, digamos, si este es el problema de la cuota, el problema de la guetización Que es decir, bueno, pues mmm, lo que hacemos las mujeres que nos dedicamos a la filosofía es estudiar mujeres filósofas y entonces nos dedicamos, pues yo que sé, pues Zambranos, ganaren etcétera, etcétera, que las hay, obviamente. Y eh, bueno, es, obviamente que se han de, de estudiar, pero esto es funcional al sistema androcentrado de la academia. Es decir, a los hombres no les preocupa nada, eh, de hecho, les, les resulta eh, muy agradable tener a una serie de profesoras en sus despachos estudiando señoras eh, filósofas también, mientras ellos hacen filosofía de la serie y estas se dedican a sus labores o algo así. Eh, y además le damos una asignatura para que enseñen sus labores a, a quien tenga interés por estas cositas. ¿no? Entonces me parecen dos estrategias que, eh, bueno, que, que, que finalmente acaban por, por fracasar. Pues a mí lo que, lo que me interesa en todo caso es como la perspectiva de introducir ¿Qué es lo que eh, el feminismo, que, um, que no ha esperado a la filosofía, que, que se da junto, ¿no? pero cómo los movimientos feministas, al introducirse en el, en el pensamiento, modifican la concepción misma de la, de la filosofía? O sea, ¿Qué capacidad de subversión tiene el pensamiento feminista dentro de la propia historia de la filosofía, dentro de la, de la propia eh, academia? Y en este sentido yo creo que si realmente nos lo tomamos en serio, no, no porque vayamos a estudiar unas señoras, sino porque, mire, es que estas señoras están cuestionando lo que usted lleva 21 siglos haciendo, si nos lo tomamos así de en serio, a lo mejor puede pasar algo. Desde eso que puede pasar, y creo que ya han empezado, ya hacen las, las feministas, al menos las del siglo XX, yo soy de, de contemporánea, una de las cosas interesantes que pasa es que se cuestiona la historia de la filosofía como un discurso universal y neutro. En realidad, lo que muestran es que es un discurso androcentrado en el que los hombres se relatan a sí mismos su propia historia espiritual y que eso genera una serie de exclusiones, de violencias, etcétera, etcétera, con las que se puede no estar de acuerdo ¿no? y que se pueden eh, bueno, pues, eh, poner en tela de juicio. Y de ahí se deriva que todas las categorías con las que trabaja el pensamiento filosófico, empezando por la dualidad entre lo óntico y lo ontológico, entre lo empírico y lo trascendental, etcétera, etcétera, todas esas categorías, en realidad mmm, son categorías androcentradas. Es decir, que cuando Heidegger, por ejemplo, dice que el Dasein es eh, una estructura ontológica y no óntica y que por lo tanto no tiene sexo, eh, no, lo que está diciendo es que se eleva una cosa que es empírica, que es un señor con un sexo determinado, a estatuto ontológico realmente si empezamos a leer la historia de la filosofía de esta manera las operaciones por las cuales se ha universalizado elementos absolutamente particulares ¿no? eso permite una relectura de toda la historia de la filosofía que es súper interesante y entonces, ¿eso qué quiere decir? que no es que vamos a dejar de leer a Hegel, a Kant, etcétera. No, no, nos interesan muchísimo Hegel, Kant, además de las, de las mujeres filósofas. Pero para darles la vuelta, para le, a leerlos a contrapelo, como desde esta perspectiva que es lo que, lo, la que yo creo que introduce el, el, el feminismo y que es la que realmente le hace un arma súper interesante a la hora de, de plantear el pensamiento. Y por otro lado, pues esto que implica para las que hacemos eh, filosofía, pues que cuestionamos también el modo de decir, el, el, el lenguaje, digamos que nuestro paso por la facultad, eh, bueno, cuando yo estudiaba prácticamente tenía todo hombres, obviamente, de profesores y estudiábamos hombres. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un aprendizaje que yo, como todas, hemos hecho a, a, de aprender a hablar la lengua de los hombres. Y está muy bien, ya la sabemos hablar, ya sabemos hablar el lenguaje del amo, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues intentemos hacer otra cosa, a lo mejor tenemos que hacer otra cosa con el lenguaje, inventar mm, otras lenguas como señoras como Irigaray, como Butler, como etcétera, etcétera. nos preceden y nos, nos animan a, a hacer. Entonces, yo creo un poco esto, para mí es, esta es la aportación que, que tiene el feminismo, que no es poco a, a toda la historia de filosofía. Muchísimas gracias Laura por, por este mapeado de las, de las grietas abiertas en las, en las lenguas del amo y precisamente te voy a pedir a ti que continúes por aquí para abrir el siguiente bloque de reflexión porque vamos a hablar de otro cuestionamiento que toca hacer, de otro de los eh, pilares que, que a veces aprendemos en la facultad que sería el de la separación entre la teoría y la praxis, la separación entre el pensar y el hacer. Como estamos en una casa que, que quiere también que el pensamiento se relacione con la transformación social y, y, y de qué modo podemos aplicarlo a lo que tenemos que construir, querría que charlásemos un poquito sobre de qué manera puede contribuir la filosofía al ámbito de las políticas públicas, precisamente, porque muchas de las personas que nos están escuchando tienen relación con, con este ámbito. Hablabas de las categorías. Yo me pregunto, por ejemplo, sobre cómo la filosofía puede ayudarnos a discernir qué categorías queremos poner en el centro. También a ver eh, cómo se configura ese pensamiento de la utilidad en el que vivimos y cuáles son sus límites, de qué otros modos podemos relacionarnos con él. Si nos abres este cuestionamiento también, te lo agradeceremos un montón. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Laura. Bueno, yo en, en esto pues estoy de acuerdo contigo, como que esta división entre teoría y praxis es una, una división moderna y que en realidad eh, lo que hace es como perpetuar una especie de desigualdad eh, entre lo teórico y lo práctico. ¿no? entre la clase que hace trabajo inmaterial, digamos, y la clase que hace trabajo manual. Como además somos las mujeres las que tradicionalmente hemos hecho trabajo manual, somos las primeras interesadas en poner en, en cuestión esta escisión. Esta Entonces yo diría que, eh, ¿por qué hay que ponerla en cuestión? Pues en, en primer lugar porque toda praxis implica una teoría, es decir, no hay ninguna praxis ni política, ni institucional, ni, ni estética, ni de, de ningún tipo que no esté trabajando con una cierta armazón teórica. Y por otro lado, la teoría en sí misma es una praxis, es una praxis conceptual, es una praxis de escritura, es una praxis de cuestionamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en realidad, lo que hacemos con la teoría es hacer una praxis con los conceptos que elaboran herramientas que a la vez pueden ser útiles e interactuar con otro tipo de prácticas, sean políticas, sean estéticas, artísticas, lo que sea. ¿no? Está así como eh, a nivel genérico. Entonces, en el, en el caso de las políticas públicas o de la política, eh, yo creo que, le, que lo más interesante y, y lo que más pone en cuestión la filosofía contemporánea es el concepto de representación, el concepto de representabilidad, es decir, y en el caso del, de, de, del, del feminismo, es decir, entendemos que la política es una práctica en nuestras democracias liberales que está dando por supuesta como válida y como legítima una categoría que es la categoría de representación. En función de que la damos por supuesta y no la cuestionamos, decimos, bueno, y las mujeres tienen que ser representadas también, tiene que haber mujeres que entren dentro de ahí. Pero entonces, es, a mí me encanta esta cita que siempre la repito de Fox Keller, ¿no? De añadir mujeres y batir. Entonces, bueno, pues metes unas señoras ahí y dejamos la cosa igual como esta, aquí no se mueve nada. Yo, yo creo que si algo se ha puesto en cuestión, en, en el siglo XX y, y obviamente en el XXI, es esta categoría de representación. Se ha puesto cuestión en arte, todas las vanguardias son la crítica a la representación. Se ha puesto cuestión, en cuestión en literatura, se ha puesto en cuestión en filosofía, toda la filosofía contemporánea es la crítica de la representación. Y en cambio, en política, no se ha puesto en cuestión. ¿Cómo es posible que estemos trabajando con una categoría tan vieja, tan... tan eh, inutilizada en todos los campos prácticos, teóricos, etcétera, etcétera, y en cambio en política se sigue pensando en términos de representación. Entonces, eh, yo creo que esto es, es un problema y que la filosofía, justamente, pues, eh, el pensamiento, por ejemplo, que yo trabajo, que es el pensamiento político posfundacional, pues Rancière, Agamben, eh, Deleuze, Derrida, eh, etcétera, etcétera, eh, más... Las feministas también, pues desde Irigaray, Butler, um, etcétera, etcétera, Malabu si algo ponen en cuestión es este concepto de representación justamente. Entonces, eh, así como dejo como un, una pincelada, para el, eh, diríamos que eh, la represent las democracias representativas han sido criticadas por todos los lados, a la práctica fue el 15M quien lo dijo claramente, que esto le llaman democracia, pero no lo es. O sea, todo el mundo sabe que esto no, no lo es, de algún modo, desde las feministas a, a, a otros tipos de, de militantes, porque a nivel teórico pues el concepto de representación es un concepto que excluye, que hace, eh, hace violencia a todo aquello que no se deja representar. Y que en el campo de la política son todas las demandas colectivas que no llegan jamás a la institución. ¿No? Bueno, pues desde la perspectiva posfundacional desde la perspectiva feminista se entiende la democracia justamente poniendo el foco en esas demandas, donde está el motor de lo democrático es en aquellas demandas que no se dejan representar, entonces eh, la institución que obviamente existe y, y, y va a seguir existiendo para ser democrática y solamente lo es de este modo ha de estar permanente abier, permanentemente abierta a esa puesta en cuestión eh, de los límites de la institución que están haciendo las, las demandas sociales, que están haciendo las demandas feministas, um, etcétera, etcétera. Entonces, en, en este sentido, eh, no sé, Derrida, por ejemplo, que a mí me encanta, dice como que la democracia es lo un Heimlich, lo siniestro de lo político. ¿no? Entonces, un poco para, para entender, o sea, la democracia es eso que, ese agujero que está todo el rato diciendo que la, totaliza, la totalización no funciona, que la representación no funciona, que hay que cuestionar, que hay que mover eh, los límites de la institución. Entonces, bueno, por ahí sería mi aportación. Pues muchísimas gracias, Laura. Begoña, esta cuestión de la aportación de la filosofía a, lo, a las políticas públicas, ¿cómo se ve desde tu perspectiva? Bueno, yo retomaría esto que está diciendo Laura de, de la importancia de esquivar eso de ponga mujeres y bata o remueve porque ya está todo solucionado, porque efectivamente hay evidencias de que no ha sido así. En concreto, los cuatro ámbitos donde hay más mujeres en políticas públicas y en servicios públicos, como son educación, servicios sociales, sanitarios y judiciales, eh, se ha notado más bien una precarización en todos los sentidos, económica y, y muchas veces también de prestigio, de prestigio eh, social. ¿no? Con lo cual hay que llevar mucho cuidado en que aquí hay, hay otra cosa que simplemente mujeres, es lo que estamos hablando de la deconstrucción de las categorías y a mí me parece que la, la aportación de los feminismos a las políticas públicas viene por una primera y necesaria crítica de la razón patriarcal y por tanto una deconstrucción de cómo se concibe el poder, cómo se concibe la, la participación de las personas a las que se dirigen los, los servicios y cómo se deconstruyen determinadas categorías que son claramente mm, sesgadas. Por ejemplo, parte de la discusión en mi especialidad que es la ética vino con una psicóloga que era la señora Carol Gilligan cuando dice eso que se llama madurez moral, eso que se llama punto de vista moral de lo que es moralmente relevante y una persona desarrollada es absolutamente sesgado porque es un punto de vista moral y está desconsiderando al otro. Eh, y ahora no se trata de una disyuntiva exclusiva o aceptamos la ética de la justicia o aceptamos la ética del cuidado, es que no hay justicia sin cuidado y el, y el cuidado no se puede convertir en injusto, qué es lo que ha pasado con las políticas públicas que precarizan los eh, servicios feminizados, eh, una precarización eh, que luego se quiere suplantar con un reconocimiento de aplausos a las 8 de la tarde y solamente a los clínicos, no, no, no a los otros, ¿no? con lo cual ahí las políticas públicas tienen que hacer un verdadero esfuerzo de deconstrucción y de construcción de otro tipo de instituciones esto esto es, es un tema inmenso esto es un tema inmenso porque no simplemente es añadir mujeres esto es un tema de eh, estemos dispuestos a aceptar lo que toca hacer cuando no únicamente se añade mujeres sino se añade la deconstrucción de las categorías en ese sentido eh, para mí es muy importante mmm, la introducción en las políticas públicas de la voz del otro de la voz del otro en su contexto. Es decir, eh, sea el, la persona atendida en los servicios sociales, sea la persona ciudadana y por tanto todas las políticas de participación, todas las políticas de consentimientos informados que se tomen en serio que esto no puede ponerse en marcha el, el instrumento sin cambiar la mentalidad, ¿no? que no ha hecho esa deconstrucción. Esa, esa ¿no? Y luego hay un tema que luego abordaré, abordaré más, pero yo creo que la, el gran cambio por, por, por ser un poco ir al grano, ¿no? El gran cambio eh, sería eh, la centralidad en la vida cotidiana de las personas, eh, no en las proclamaciones y las garantías jurídicas. Eh, por ejemplo, la transformación de los discursos de derechos por discursos de, de, de, de, de capabilities, de capacidades y funcionamientos. Que, que, y por tanto, el cambio del índice de desarrollo humano por el de Producto Interior Bruto, esto es un ejemplo de lo que estamos diciendo cuando cambian las cosas. ¿Y quiénes lo hacen? Pues lo hace Martha Nussbaum, pero también lo hace Sen, Amartya, Amartya Sen. Es un economista, pero ya no es blanco, ya es hindú y ya ha, vis, ya ha vivido en otro tipo de realidades como eh, las, que, las que suelen ser las grandes universidades que, que, que forman. Por tanto, esa atención a la otredad, esa atención a lo que es importante, que son las vidas cotidianas de las personas, y su capacidad de no tener que ser representado por alguien, sino hablar en primera persona, y de ahí las políticas participativas, son, son fundamentales. Y acabo con, importantísimo, porque esto es mi tema y, y, y, y lo estoy intentando convencer, es muy importante introducir la deliberación, la gestión de la duda, eh, más allá de las polarizaciones, de las simplificaciones, en las tomas de decisiones algo parecido a espacios de reflexión, me da igual, incluso casi no si, no, si no le queremos llamar comités de ética. Pero hay muchas problemáticas que son trágicas porque tienen que ver con la vida de la gente y no es responsable que se deje en manos de uno o de un partido mayoritario. Tiene que haber cada vez más eh, agencias independientes, donde la, el proceso deliberativo de ponderar, de sopesar y que mida incidencias en la vida cotidiana de las personas, en lo que tradicionalmente se ha considerado sus labores, eh, sea, sea, sea central. Y esto es un cambio de mentalidad interesante. Muchísimas gracias, Begoña. Van saliendo muchas claves. Ese cuestionamiento de la representación, la idea de que no vale cambiar el instrumento si no se cambia la mentalidad y esta idea de la gestión de la duda. ir apuntando ya también para el debate. Nuria, tu turno. Bueno, yo también seré breve porque mi punto de vista enlaza bastante con las compañeras y con lo que ya se ha dicho. Eh, bueno, desde los últimos años esta crisis de la representación en algunas escuelas de filosofía política eh, se ha venido complementando con la importancia que se da, por ejemplo, al principio de la participación democrática en espacios cada vez más diseminados de, de diálogo. ¿no? yo A mí se me ocurría que, por ejemplo, Nancy Fraser, que es una filósofa también contemporánea, ha intentado pensar que la refundación de la democracia, sobre todo ahora que ya no nos podemos pensar como estados estancos, es decir, que la gestión pública ya no se puede... Eh, Situar simplemente en lo local, sino que más bien nos encontramos en estructuras de gobernanza que son transnacionales. Traducido en términos más cotidianos, ¿no? como se reivindicaba aquí. El problema de las mujeres, no solo de las, de las mujeres catalanas, españolas o, o inglesas. Yo no puedo ¿no? luchar por el bienestar de las mujeres sin tener en cuenta el bienestar de otras mujeres de otras partes del mundo. O no puedo admitir que mi bienestar sea a costa del malestar o del sufrimiento de otras mujeres que viven en otras partes del mundo. Entonces, quizás, ¿no? yo creo que esta propuesta de democracia deliberativa eh, ampliada podría ser una forma de ampliar también el, el, el foco, ¿no? es decir, nos hemos fijado mucho en la representación, pero igual lo que nos tenemos que preguntar es cómo diferentes dinámicas de poder, que no son siempre visibles, sino que son muy sutiles, que están muy interiorizadas en creencias y en hábitos, eh, hacen que la, la participación par, par, par, par, paritaria, ¿no? como ella dice, ¿no? No, sea, no sea posible. Es decir, que no todos los grupos tengan la, el mismo acceso a los centros de, donde se toman las decisiones importantes que luego van a revertir en la calidad de, de, de su vida. Y en cuanto a las cuotas, yo, a ver, no es que tenga una discrepancia, eh, pero sí que tengo una pregunta. A mí, o sea, yo sí que quiero advertir sobre una cosa. Cuando nosotros decimos, como, sobre todo como feministas, que estamos en contra de las cuotas, cuidado ahí porque le estamos dando también alimento al enemigo, ¿no? O sea, entonces el, el enemigo dice, mira a las feministas que están en contra de las cuotas. A mí me gustaría quizás observar que... Que no es solo una dinámica la que está funcionando ahí. O sea, ¿por qué las mujeres copan determinados ámbitos de gestión pública y no otros? ¿Y por qué eso no ha cambiado? Se han precarizado porque son ámbitos de mujeres y porque eso responde a la misma segregación del trabajo que apuntaba Laura, el hecho de que las mujeres cuando hacemos gestión pública nos, nos eh, ocupamos principalmente de tareas de reproducción. Eh, de reproducción social, y no quizás en otros departamentos fuertes, no estamos en defensa, no estamos en universidades, no estamos en investigación, no estamos en, en, en finanzas, en otros departamentos que quizás tengan un peso específico en el, en el total. Y yo creo que este es un fenómeno que vale la pena estudiar, o sea, ¿por qué cada vez que hay más mujeres en un ámbito, ese ámbito es más precarizado? Ese es el problema, yo creo, y eso responde también a una lógica capitalista macro, es decir, ¿no? desde los años 70... Eh, desde, sobre todo desde Thatcher y esta impronta neoliberal que se le ha dado a la política, el estado de bienestar se ha puesto en cuestión. Cosas que deberían sublevarnos las estamos aceptando. Nos han subido la luz hace, hace dos días con unas demandas que son súper absurdas y que además tienen un sesgo de género brutal. O sea, que ahora las mujeres que trabajamos, tenemos hijos y tenemos tareas de cuidados, nos tenemos que levantar a las dos de la mañana a poner la lavadora. Gracias. <risa> ¿No? Es decir, tengamos en cuenta las, el impacto de género y el impacto de clase que tiene ¿no? Y ahí también el tema de la representación. La representación igual ¿no? para algunos grupos parece algo pues, que no tiene mucha importancia, pero para los grupos no representados, o ¿no? los grupos que, tienen, que están representados a través de, de estereotipos, por ejemplo, en el imaginario cultural, es un tema todavía muy, muy candente. ¿no? Iris Young lo, lo señalaba. Para las personas racializadas en los Estados Unidos, el hecho de que solo aparezcan en los medios a partir de determinados estereotipos implica que esa lucha para ellos todavía es importante. Es decir, yo lucho por estar representado como una persona digna y de mérito. ¿no? Entonces, o sea, quizás eh, yo creo que el, el reto de nuestro momento es pluralizar la mirada y los métodos también en gestión pública. Pues muchísimas gracias también, Nuria. Han salido aquí algunos de los temas que pueden ser axiales de lo que, de lo que nos une también aquí hoy, ¿no? Esta relación de la representabilidad con el, con el poder, cómo podemos relacionarnos al fin y al cabo con la institución, con ese intentar transformar desde dentro y desde fuera y, y cómo todo eso también tiene que, que convivir deliberando, como se apuntaba también antes. Pasamos al tercer y último bloque de reflexión antes de abrir el debate a quienes estáis como, público y en este último bloque lo que vamos a hacer es dentro de este marco más general centrarnos en el hecho de que ahora mismo estamos en una situación muy especial uno de los temas que las compañeras de la bombeson nos eh, pedían que abordásemos es algo que todas tenemos eh, muy presente en estos tiempos tan, tan raros que nos está tocando vivir que es cómo podemos construir comunidad en la era post covid si es que podemos hablar de algo así en, en esta coyuntura en la que estamos en lo que nos está pasando una de las cosas que han ocurrido es que se han puesto de manifiesto problemas que estaban ahí, que eran estructurales, pero que ahora no solo se han agravado, sino que además se han hecho más visibles. Se, ha, se han puesto en el centro cuestiones de las que las feministas llevamos hablando mucho tiempo, como podían ser precisamente la centralidad de la vida y de las tareas que la sostienen, el debate sobre los cuidados, el giro hacia lo intersubjetivo, pero también aparecen nuevas realidades, como las que plantea la presencia de la virtualidad en nuestras vidas ¿no? y, y, y debates muy concretos en ese campo, como pueden ser la conciliación en tiempos de, de teletrabajo o nuestra relación con la salud y con la ciencia. Y precisamente por todos estos componentes te pido, Egoña, que seas tú quien abra esta vez el turno. Gracias, Laura. Bueno, eh, antes de entrar en, este, en esta sección, eh, dejadme decir dos temas sobre... ¿Qué hacemos los que nos dedicamos a filosofía? <risa> Porque a veces digo, ¿y esta gente a qué se dedica? No? Bueno, Nosotros nos dedicamos sobre todo eh, a esta reflexión más macro y más crítica. Es decir, no, no tenemos un objeto en particular y eso hace que tengamos la mala fama de que nos dedicamos a, a, a la pura abstracción. No es verdad, siempre estamos pensando desde, desde la, el presente... Pero sí que es cierto que lo propio nuestro, digámoslo así, por decir algún poco de parcela, a eso se dedica más la Facultad de Filosofía, es esa reflexión arqueológica, genealógica, de cómo nacen los discursos, cómo nacen las categorías, las mentalidades, eh, qué hay detrás, y siempre estamos con, esa, eh, con ese instrumento de la duda, de la sospecha, con un deseo sistemáticamente de emancipación. ¿eh? De emancipación, ¿no? Eh, y por tanto, el punto, el método es, es esa duda, pero en la teleología hacia donde vamos es la emancipación desde un concepto de compromiso con, con nuestra sociedad. Por tanto, le es inherente a la filosofía una responsabilidad social de toda la vida, eh, no únicamente en la torre de, de, de, de, de mármol. Y, y la segunda, eh, precisamente para intentar esquivar cierta prepotencia que ha habido en, también en los pensamientos filosóficos, espíritus absolutos y de tener acatado el sistema de pensarlo todo como si estuviéramos desde la perspectiva de la eternidad, ahí tenemos muchos prepotentes, muy potentes pero también un poco prepotentes, eh, yo creo que una de las grandísimas aportaciones, entre otras, de, de pensamiento, los pensamientos feministas es eh, aceptar eh, esta categoría fundamental de la contingencia. Y entonces hablamos ya propiamente de, de, del sector. ¿no? Y la contingencia tiene que ver con tres palabras que para mí, y ahora vuelvo a, a, mi, a mi especialidad, que es más la ética, la ética aplicada, tiene que ver con la incertidumbre, la complejidad y el riesgo. Eh, y, no, y no la solución, la verdad y, y, ya el, y el riesgo cero. ¿no? Entonces, déjame simplemente tres, palabras sobre, tres frases sobre cada palabra la incertidumbre y, y por tanto estamos haciendo práctica de la, lo que estamos hablando hago práctica de lo que estamos hablando de deconstrucción y de cuestionar las categorías la palabra de incertidumbre cuando la han trabajado fundamentalmente eh, la filosofía tradicional ha sido una incertidumbre que despeja incógnita y por tanto combate la ignorancia pero desde que tomamos conciencia de la condición humana situada finita y siempre histórica y limitada y latina eh, perdón griega y separado limitada la incertidumbre es radical, ya no va a haber posibilidad de clarecer, eh, despejar todas las incógnitas, porque lo que estamos combatiendo no es la ignorancia, nos toca no combatir la ignorancia, sino a pesar, a, a, a, además de eso, reconciliarnos con la ignotancia, porque siempre va a haber lo ignoto, siempre va a haber lo misterio, siempre va a haber el, el más allá que epocalmente unas veces, pero otras veces, Nunca vamos a poder resolver de todo y esto es una dosis de humildad importante, reconciliarse con la condición de incertidumbre radical, con que siempre hay algo, como dice Rosa, indisponible. ¿no? Eh, complejidad, pues aquí tiene que, mucho que decir el, el concepto de interseccionalidad, eh, es decir, aquí hay muchísimas dimensiones en juego y muchísimos momentos en juego. Con lo cual, no me metas en el mismo saco de edadismo o de, racial, o de racialidad, cosas que no tienen nada que ver. Pues la señora del Bronx, negra, con hijos y con, y con subsidios de desempleo, con Ofra Winfrey y con, y con Michelle Obama. Eh, todas son americanas y negras, nada más. Eh. Nada más, diría que su vida cotidiana se, se diferencia mucho. Complejidad. Es decir, sé capaz, y esto es muy importante para lo que hablábamos antes de las políticas públicas, sé capaz de, sin caer en la arbitrariedad, Generar políticas de heterogeneidad, de equidad, pero qué es lo moralmente relevante y qué diferencia es, hay que hacer la diferencia. En ese sentido, por tanto, deconstruyendo categorías, cuando se pone en marcha esto el tema, se pone en marcha, se, se nos viene esta pandemia global, se, se pone el concepto de distancia social, pero qué barbaridad de hongo jovesiano es esa. La distancia era física. Ya tenemos ahí, hay que deconstruir la palabra. No podía nunca ser distancia social. Y, y, y triunfó el concepto de distancia social cuando no podía ser. Y menos mal que nos hicimos caso, que suplimos la distancia física con estas tecnologías que estamos asistiendo, supliendo ahora. Pero la palabra que se puso fue distancia social. Divide y vencerás. Era distancia física. Distancia física. ¿Mm? Y ahora lo que había que hacer era, pues estamos viendo lo que las próximas pandemias son económicas y, y, y, y, y, y mentales, eh, de salud mental. Es decir, la importancia que las feministas han reivindicado tanto, del cuerpo, de la noción del tiempo y de eh, la, vida, la, vida, la vida cotidiana. ¿no? Pero otra reflexión que vale la pena abrir, nos expropiaron la casa. No me estoy refiriendo a las expropiaciones jurídicas que se están haciendo ahora con moratoria. Me refiero a que de repente la casa se ha convertido en un lugar donde no puede entrar ni salir nadie, no es un sitio de hospitalidad, llega a ser un sitio de hostilidad porque no puedes entrar y salir y ser hospitalario. Se ha convertido en un despacho, se ha convertido lo que antes era un sitio de, rego de regocijo y de recogimiento en un sitio casi presi de presión y, por supuesto, se ha visto también la interseccionalidad. Hay casas y casas. ¿no? Hay casas con sol, y casas con terraza, de manera que se ha puesto de relieve que hay que gestionar las políticas públicas y, la, y las políticas post-COVID considerando que lo más importante es cómo han vivido la misma pandemia distintas personas, cómo han vivido la misma pandemia distintas personas, con lo cual me tienes que des, de, diseccionar maneras de abordar. Dejarme que os ponga un ejemplo, pero si estamos viendo hoy, ahora mismo, en Barcelona, que en el Raval tenemos solamente un 40 o 50% de seguimiento de vacunas y en Sarria un 80%, será porque en Raval no se escucha RACU y Cataluña Radio, por poner un ejemplo. Tú tienes que hacer otro tipo de políticas públicas para llegar a la accesibilidad de, de, de, de, de igualdad. ¿no? Eh, otro tema que valdría la pena remarcar es la importancia de lo comunitario. La importancia de lo comunitario. Hemos visto las redes de, support, de, de ayuda eh, espontánea que han, que han salido. Y cuando uno se conoce un poquito el ámbito del voluntariado de este país, tiene, el género, ¿eh? tiene género. Y no tiene que ver solo el tiempo libre, porque no es cierto. Tiene que ver con esa conciencia de estar situado y de la intendencia en el centro. Y por tanto, la, la, la, los cuidados, y, y dejadme otra metáfora, ¿eh? otra, otra vez, de construcción de palabras. Se cambia el concepto de unidad de vigilancia intensiva, la UBI, por unidad de cuidados paliativos. Le cambiaron el nombre y ya está. Ya está. ¿Cuándo se ponen a pensar? dónde Pasar de vigilancia a pasar a cuidados tiene alguna importancia, ¿no? Efectivamente, dejan, dejan entrar a más familias en la, en la, en la unidad, dejan entrar a, a dos personas las 24 horas. ¿Y cómo le llaman a eso? Humanizar la UCI. Vamos un poco desorientados, ¿por qué? Porque tenemos unas categorías donde el cuidado se entiende como curar, no como atender la intendencia en toda su interseccionalidad, en toda su dimensión biopsicosocial. Y aquí era muy importante contar con otro ámbito que no sea el profesional. Abrirlo al ámbito de la participación más también, incluso eh, espontánea, de toda la interactividad, de toda la, la, la de independencia. Y uh, querría acabar con dos ámbitos, con dos temas que me parecen importantes. Una es la anorexia de poder y otro es la biopolítica. Uh, esto unas enfermeras canadienses intentaron explicarse pues, este fenómeno que estamos intentando también averiguar aquí, ¿no? No únicamente, como decía ahora Nuria, qué pasa, por qué se precariza en estos sectores, ¿no? sino también qué pasa con las cúpulas y las bases, ¿no? ¿Por qué las facultades de enfermería y de medicina son en un 80-90% femeninas y las cúpulas justo a lo contrario, 90% masculinas? no. Pues, ¿qué pasa? Y, y unas canadienses llamaron anorexia de poder. ¿eh? Le pusieron como una patología incluso, ¿no? una anorexia de poder. Claro, esto para mí es esencial. Si el concepto de poder y, por tanto, de responsabilidad, es no deconstruido, sino que significa vigilancia y no cuidados intensivos, pues a mí no me interesa. Si el poder significa tener que renunciar a mi vida privada, y aquí Luisa no lo puede decir, cuánto de renuncia a la vida privada tiene, es que esto hay que deconstruirlo. No puede ser esta renuncia a la vida privada para nadie, para nadie, más allá de los géneros, para nadie. Entonces, claro, hay una anorexia de poder, pero muchas veces es inteligente, a corto plazo, en vida cotidiana y en biografía personal situada, pero a, a, a nivel macro y a nivel meso es pésima porque no cambiamos las, las, las, las, las mentalidades. ¿no? ¿Por qué? Porque no compensa el sacrificio inmenso que se le pide a las personas en general. Las mujeres eh, en particular no quieren renunciar a algo que han entendido que tiene un valor esencial, que es la vida cotidiana. ¿no? Entonces, hay que deconstruir ese poder. Hay que deconstruir ese poder. No es un poder de vigilancia y no es un poder que mata las vidas privadas de quienes lo tengan que ejercer. Eh, y la erótica de poder no tiene que ser la erótica del poder y ese concepto de erótica de poder, con, con, con todo lo que eso implica, incluso de pornográfico. ¿no? Hay que deconstruir tantas cosas. Entonces, nos toca pensar en un biopoder que esté al servicio de la vida. Y que ponga el cerebro al servicio de la vida cotidiana y que sea un placer y un gozo ejercerlo, porque no es una renuncia, aunque siga manteniéndose un gran concepto de, de responsabilidad, donde hay errores, donde se piden disculpas y donde hay disidencia a normativas de partido. Claro, las mujeres que estén dispuestas a hacer eso, pues tienen que tener una capacidad de resistencia que como no tengan hermanas que les ayuden y terapéuticamente les animen, no vamos a poder eh, dirimir la cuestión de esa anorexia eh, de poder, ¿no? Muchísimas gracias por tantas claves, Begoña, y por recordarnos que si hemos vivido pandemias diferentes hacen falta políticas heterogéneas. Laura, si te parece, continúa, y luego Nuria directamente puedes cerrar la ronda. Bueno, eh, yo querría insistir respecto a la pandemia. Yo creo que la, la, a mí me interesa qué, qué ha pasado realmente ¿no? con, con, con la pandemia, independientemente de, de, de los efectos de mortalidad y demás, sino como a nivel político. ¿Cuál ha sido la, la gestión política de la pandemia? y cuál, ¿Cuáles son los efectos, no de la pandemia, sino de su gestión política? Entonces, eh, a mí me, me ha sorprendido, por un lado, eh, pues, la gestión política que ha consistido en los encierros, en la, en la cuarentena, en toques de queda, en medidas más que autoritarias, digamos. Eh, de un lado esto. Y de otro, cómo al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, se ponía en el espacio público este eh, discurso de los cuidados. Lo importante que son los cuidados, lo vulnerables que somos, la precariedad, etcétera, etcétera. Pero se estaba haciendo al mismo tiempo. ¿no? entonces y, y por parte del... De, del pues de los discursos eh, estatales mismos, digamos, ¿no? No era, digamos que el discurso de los cuidados no es un discurso al margen de las políticas públicas que se han llevado a cabo durante la pandemia. Entonces, a mí, a mí me parece eh, que toda, todo este discurso acerca de la ética de los cuidados y demás, en realidad ha sido una expropiación de discurso, una expropiación de, de, del, del discurso feminista que era el que había articulado... Esta cuestión de, lo, de los cuidados y que ha servido un poco como para blanquear y para, bueno, de alguna manera oportunista para articular lo que al mismo tiempo estaba sucediendo, que era, bueno, pues el, el desmantelamiento de la, de la salud pública el, des el desmantelamiento, eh, bueno, en realidad de todo lo público que se supone que se ocupaba de, de esos cuidados y eh, digamos que en el, en el momento, la coincidencia me, par me parece increíble, ¿no? En el momento en que el Estado hacía menos por la salud de sus ciudadanos es cuando más articulaba el discurso acerca de los cuidados. Entonces, esta paradoja no puede ser porque sabemos que el problema de la pandemia no ha sido el virus en sí, ha sido la incapacidad de las UCIs para atender a los enfermos. Desde esto, son, lo, nuestro problema es el estado de nuestra salud pública. Entonces, si vamos al discurso feminista, las, que, las, que, las primeras que hablan de, de la cuestión del cuidado eh, son las operaístas italianas. Es decir, son feministas eh, con una tradición marxista potente detrás y que lo que están diciendo. Es que las mujeres son una clase social Todo esto que nos quejamos hoy, porque está precarizado eso? Es que somos una clase social ¿No? Ser mujer es pertenecer a una clase social Que en ese momento se articulaba A través del de contrato matrimonial Es decir, ellas entienden como Monit Bittig Que el contrato matrimonial era un contrato laboral y Era un contrato laboral en el que lo que se producía Era una expropiación del trabajo reproductivo a través de ese contrato, una mujer pues, pasaba a hacer pues, todos los trabajos que sabemos, que son los trabajos de, de los cuidados, del tener los hijos, eh, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo reproductivo que no era remunerado. Es decir, a través del contrato matrimonial, uno acepta un contrato laboral sin remuneración. Y eso es lo que te convierte en una clase social. Entonces... Eh, por eso, las superioristas italianas piden que el Estado les, eh, les retribuya ese trabajo, que es aquí donde sale toda esta cuestión de si debe ser pagado o no debe ser pagado el trabajo reproductivo. Claro, en el momento en el que estamos ahora, en el que todas, además de hacer trabajo reproductivo, trabajamos pues, como los hombres en, en, en el ámbito del capitalismo además no tiene sentido pedir, pedir que se nos pague el trabajo reproductivo porque es algo que hacemos a más a más, digamos, ¿no? Lo que tiene sentido, entiendo, es que ese trabajo reproductivo no remunerado, ese, el, el, la cuestión de los cuidados, se ha repartido en igualdad de condiciones, se ha repartido igualitariamente, no tiene por qué ser una mujer que se ocupe de eso. Eso, eso no, no, no nos viene en, la, en el ADN, que es que nos gusta eh, cuidar y nos gusta la vida cotidiana, pues habrá mujeres que sí y habrá mujeres que no. En todo caso, cada uno es libre de elegir a qué quiere dedicar su vida. Y la institución lo que tiene que hacer es por hacer que las condiciones de elección sean igualitarias para todos, pero no por el hecho de ser mujer tenemos que aceptar los trabajos reproductivos, pues si queremos sí y si no queremos no, y en cualquier caso en igualdad de condiciones que, que un hombre o, o, o cualquier otro. Entonces, yo creo que este tema de, lo, de los cuidados que nos victimiza demasiado, que nos, nos hace las chicas buenas que lo hacemos todo, no, no, no somos las chicas buenas que lo hacemos todo. No, esto está aquí, esto es un trabajo que no está pagado, vamos a repartirlo. Me parece que las políticas tendrían que ir por ahí, pero bueno, hasta ahí. Sí, a mí me toca cerrar, abrir y cierro. Y bueno, voy a hacer un par de comentarios que enlazan un poco con lo que decían también las, las compañeras. Eh, yo también estoy de acuerdo en que hay un problema de distribución de cuidados, no es un problema de, ¿no? de que los cuidados se deban remunerar, ¿no? sino quizás lo principal y que se ha visto también acusado en la pandemia es como esto ha hecho un retroceso importante. Es decir, ¿no? Eh, las especialistas dicen que seguramente hemos hecho 10 años hacia atrás. Las tareas más gratificantes de cuidados incluso, ¿no? que se pueden dividir, han quedado para normalmente los componentes masculinos del núcleo familiar y las más desagradecidas para, para las mujeres. A mí el mundo post-pandémico también me, me preocupa mucho, eh, sobre todo porque ahora ¿no? ha habido cambios estructurales que yo creo que nos hacen pensar que la vida ya no va a ser lo que era antes. O sea, nosotros nos, quizás nos, nos seguimos engañando pensando que cuando desescalen del todo volveremos a como éramos en marzo de 2020, pero esto no ha pasado en vano, ha hecho mucho daño, hay gente que lo está pasando muy mal. Y, y bueno, no sé, o sea, hay que ir también con cuidado que algunos de estos cambios en la vida familiar y en la vida laboral no nos los colen con pink washing es decir, ¿no? O con purple washing es de, Se habla mucho de que el teletrabajo será la garantía de que se podrá conciliar mejor y yo creo que justamente lo que está pasando y lo que estoy viendo con mis compañeras también en, en otros ámbitos es que el teletrabajo es una trampa mortal para las mujeres que quieren conciliar. Porque nunca descansas? Siempre estás disponible, ¿no? y, y yo he tenido incluso alumnas que, que, es, que por lo que sea tienen gente en, eh, ¿no? a cargo con, con responsabilidades varias y que te hacen la clase desde el autobús, desde el dentista, desde acompañando a la madre al hospital, o sea que cuidado con eso porque el teletrabajo no ha venido a solucionar la vida de las mujeres, al contrario, o sea... Eh, puede entorpecer incluso los procesos de, de toma de decisiones. Las reuniones online, yo lo he comprobado en los últimos dos años, no favorecen que la discusión sea más profunda ni más participativa, es más corta. Pero que sea más corta no significa que el tiempo sea de calidad. Entonces yo creo que eso hay que reflexionarlo y, y, no, y que no nos lo colen ahora, ¿no? sobre todo en edades tempranas, ¿no? porque un, un problema que veremos en la universidad también es que ahora se haga la transición a la educación online. Y bueno, si hay personas que se pueden permitir el lujo de irse a vivir al campo, al Mitchell Monsenne y hacer un Silicon Valley en, en Cataluña, me parece muy bien. Pero yo estoy viendo muchos debuts de, de trastorno y patología mental entre mis estudiantes, que están en una época formativa y donde el contacto con sus pares y con los profesores es muy importante. Yo, yo creo que hay una diferencia muy fundamental aquí y que, que hay que ir con cuidado de que ahora la brecha de desigualdad eh, no se amplíe. Y, y para cerrar, solo un pequeño comentario de especialista, un poco quizás pedante, ¿no? pero estaba recordando cuando se hablaba del poder y de la deconstrucción del poder, eh, que es verdad que, se, que nosotros hemos eh, dado por buena la, la identificación entre poder-vigilancia, pero que la madre de la gestión moderna, de la dinámica de organizaciones, es una mujer, que es Mary Parker Follett, que escribió ya en los años 20 que hay dos tipos de poder, el poder sobre y el poder con. ¿no? El poder sobre es el poder vertical, el poder de autoridad, la jerarquía, que es parte de la institución, pero que lo importante es el poder con, el hecho de que las personas juntas nos unamos para transformar la realidad cuando esa realidad no nos es conveniente. Y espero que esa realidad sea más igual y más feminista en el futuro. <risa> Gracias. Pues muchísimas gracias Laura, y Nuria y qué fantástica reflexión final para dar paso precisamente a la, a la conversación, a ese poder con que, que está también en el preguntarnos en común. Sabéis que todavía podéis seguir haciendo preguntas a través del preguntas y respuestas que está abajito en la pantalla, pero creo que tenemos alguna mano arriba ya desde el comienzo de la conversación. No sé, Merichel, si quieres hablar, si, si es así, se te encenderá la pantalla y podremos verte, además de escucharte. No sé si es que la manita estaba ahí involuntariamente y en caso de que sea así, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o... ¿O cuestión que compartir? Vale, dicen por el chat que se escuchará y no se verá, disculpad. Bueno, tenemos si no una pregunta en este apartado de las preguntas y respuestas en las que ayer Pérez Casanovas nos da las gracias por las reflexiones. Y invita a recuperar un tema del inicio. Eh, dice que desde que lo conoció le sorprendió cómo el perfil de dropout de las mujeres en filosofía se parece más al de física e ingeniería que a humanidades, como mencionaba Nuria. Y dice ayer, eh, quisiera saber como docentes y profesores cuáles pensáis que pueden ser los motivos. Como, parece que hay un cambio en la manera, como alumna parece que hay un cambio en la manera de ocupar el espacio sonoro-táctil en las aulas en el nivel de grado se sienten cómodas asimilando el contenido con una excelencia que no sé si está documentada con datos contemplando el género y a nivel de máster requieren más agencia eh, propositiva y cierto mito de aportar ideas originales y nuevas. Eh, en ese nivel hay, supongo, dice que por una misoginia internalizada, un silenciamiento, un pequeñecerse y una sensación de no tener derecho a ocupar ese lugar que hace que abandonen, que también ocurre en casos de raza, clase, discapacidad, o como decías, vivan su profesión como menor. Pues abrimos respuestas recuperando un poco este tema. No sé si Nuria por ilusiones quiere Sí, supongo que sí. Hola Ayer, ¿qué tal? Bueno, pues es una pregunta difícil de responder y de hecho todavía no hay muchos estudios al respecto. Lo que yo sí que más o menos he leído y escuchado y creo que también se corresponde con mi propia experiencia como alumna es lo que se llama el síndrome de patio de escuela. O sea, eh, tiene que ver con una, con una determinada socialización por la cual ¿no? las, las niñas desde pequeñas estamos acostumbradas a no estar en el centro es decir, si tú miras cualquier patio de colegio los, los, el campo de deportes normalmente está en el centro y las niñas siempre están al lado ¿no? y también se, se fomenta en ellas una determinada personalidad que es más solícita, más atenta al otro pero, men, pero se castiga ¿no? no quizás de una forma abierta pero sí de una forma velada que, que las mujeres muestren confianza en sí mismas, que muestren capacidades de liderazgo y esto es lo que lo que nos cuentan las neurocientíficas feministas, es cierto que esto en filosofía es muy evidente yo creo que en 20 años de, exper de experiencia de docente, cuando tú das la palabra en clase ya sea en grado máster, estás más acostumbrada a que las preguntas sean diferentes, o sea, los chicos siempre vienen con aquello no y los primeros, eh, yo más que una pregunta tengo una reflexión y si, es, si eres una docente joven, mi, como era mi caso antes, ahora ya no no, pero como era mi caso antes, normalmente era para corregirme a mí eh, ¿no? y para cuestionar mi autoridad docente en el aula y las chicas tienden a, a pedir la palabra al final pidiéndote perdón por existir y básicamente preguntas de clarificación siempre pensando en aquello que pueda facilitar la comprensión del grupo ¿no? entonces quizás el reto será aquí buscar, eh, jugar con diferentes metodologías docentes y dar confianza a las estudiantes. ¿no? O sea, luego la experiencia también dice que cuando ves las pruebas que ellas hacen son buenas, son originales, son muy competentes. Y ahora, de hecho, incluso en los últimos años, yo he visto cómo se ha acusado la tendencia. O sea, las chicas son mucho más competentes, son mucho más, más cuidadosas. O sea, hay un, un nivel de chicas que despunta mucho, pero que siguen consiguiendo también menos recursos a nivel de beca predoctoral o postdoctoral. ¿No? Hoy, por ejemplo, salía la noticia de que en las evaluaciones de calidad las mujeres tenemos un sesgo de un 21% menos, somos castigadas en un 21% menos teniendo las mismas capacidades recibimos peores valoraciones, tanto profesoras como, como alumnas y eso es algo en lo que tenemos que trabajar, creo yo. No sé si con eso ayer se va a dar por satisfecha, yo no lo estoy, <ríe> pero quiero decir que estamos en el camino de descubrir qué está pasando allí. ¿no? Laura, no sé si queréis, que bueno, yo diría también, por ejemplo, esto que sucede en clase cuando eran presenciales las clases, que esto no ha cambiado la virtualidad, ¿eh? Pero, pero yo creo que con el chat y demás, hay la, los alumnos se atreven más a participar que, que presencialmente. Pero presencialmente es verdad que la tendencia era que los hablaban los chicos y las chicas se quedaban calladas. Alguna hablaba, pero poco. Yo creo que esto tiene que ver con, con digamos, la historicidad, la materialidad eh, histórica que, que impregna nuestras, nuestras aulas y es el hecho que la palabra pública ha pertenecido a los hombres siempre. Entonces, realmente las, las chicas pues, tienen una dificultad para, para tomar la palabra. Pero en cambio, a la hora de escribir y a la hora de hacer los exámenes, etcétera, etcétera te sorprende lo, lo buenas que eras, lo buenas que eran aquellas alumnas y lo calladas que estaban en clase. Entonces tiene, yo creo que tiene que ver con lo público, pero no para nada con la ni con las capacidades ni con el desarrollo intelectual, ni, ni, pero sí con con este miedo escénico que eh, pues supongo que todas hemos tenido cuando éramos jóvenes también, ¿no? Ah, bueno, oye, pues yo pienso esto y lo digo y no pasa nada. En cambio, chicos que dicen cosas muy básicas y las dicen con una soberbia que dicen, pues no sé, tampoco hacía pal, falta impostar tanto la voz para decir esto. ¿no? Sí. Pero bueno, esto sería un poco la, la reflexión. Solamente añadiría que en general la carrera académica en filosofía es muy absorbente. Eh, llegas tarde al reconocimiento académico para tener una vida tranquila y pagas precios en la vida privada sí. y eso uh, hay muchas mujeres que insisto continúan valorando mucho su vida privada y no están dispuestas a pagar determinadas inversiones de tiempo y de sacrificios no únicamente de maternidades sino también de desplazamientos de tener que irte fuera etcétera etcétera y eso puede influir también y es, estaría bien eh, que se hicieran los estudios de las mujeres que llegan a vida académica, índices de maternidad, porque la mayoría no tienen hijos. Bueno, yo lo tengo ¿Y? más o menos comprobado ¿eh? en nuestro departamento. La uh -huh. incidencia es muy clara. O sea, las mujeres que se han asentado han tenido hijos muy tarde o no los tienen. Y las que tienen hijos están en posiciones más bajas. Sobre todo hay una fractura. A partir de las nacidas, digamos, en los 70, ¿no? que además somos la generación que seguramente nos van a llamar la generación del ventre vacío. Es decir, eh, ya un tercio de las mujeres de, de entre 40 y 50 años no van a tener nunca hijos ni posibilidad, aunque lo deseen, por esta infertilidad social. Es decir, ¿no? por el hecho de que aventurarte a tener un hijo, un hijo sola, eh, es muy complicado porque el Estado no te provee de medidas. ¿no? Las mujeres que ahora tienen familias monomarentales están luchando por la equiparación de permisos, por ejemplo, ¿no? Ahora se están consiguiendo sentencias para que puedan eh, tener permisos de maternidad y paternidad juntos, pero realmente ¿no? esto, el modelo de familia eh, está cambiando, pero las, las políticas, para volver otra vez al tema, las políticas públicas no están cambiando al ritmo de las necesidades sociales, yo creo. ¿no? Y esto evidentemente es talento perdido para todos. Yo que estoy, por ejemplo, en, en el, los comités de evaluación de la NECA de profesorado. Claro, no, no se tiene apenas en cuenta esto, pero eh, se tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar un currículum de una mujer, los hijos que ha tenido, las bajas que ha tenido, etcétera, etcétera, si no, no estamos en condiciones de, de igualdad. Lo que pasa es que habría entonces que, que con, poder computar realmente cuánto es el trabajo eh, reproductivo que está haciendo esta persona en comparación con el otro que se dedica a su carrera académica tranquilamente. Sí, pero fíjate que para las señores que han tenido hijos esto no ha sido un problema, o sea, la Muy mayoría bien. de los profesores hombres de nuestro departamento, más jóvenes, tienen hijos y no pueden ha sido tener un problema. Si quieren, si, si quieren, pero, pero la mayoría los han podido tener, uno y dos. Sí. ¿Mm? Nos señalan por el chat también algunos eh, problemas que, que permanecen y se agravan, como ese de las reuniones a las 8 de la tarde. ¿no? Eh, Nuria y Julia habla, habla de estas cuestiones de, de conciliación que están también muy presentes. Bueno, esta va a ser la batalla. ¿no? Yo creo que el tiempo, es, el tiempo de trabajo y el tiempo de vida se va a tener que hacer una repensarnos un poco. O sea, no podemos estar produciendo todo el rato, porque somos animales y somos finitos y necesitamos un tiempo de descanso también. Y creo que la, la pandemia ha puesto también este relieve, ¿no? O sea, producir, producir, plusvalía y cargarse la biodiversidad del planeta mmm, revierte también en, en, en la disminución de la calidad de vida. Entonces, bueno, pues habrá que pensar que quizás tenemos que ir a una jornada laboral más pequeña y más repartida, trabajar menos y trabajar más personas, ¿no? Sería una posibilidad. No sé si hay alguna otra pregunta, última oportunidad para levantar la manita o dejar alguna, alguna pregunta para las ponentes. Nuria no, está... Sí, tan fadada. Nuria, ¿eh? <risas> Nuria, Julia, que nos dice que no tiene micro ni cámara para intervenir directamente, eh, además de estas, de estas reflexiones que decíamos, señala que es que parece que hayamos vuelto a hace 15 años uh -huh. y que, bueno, pues, pues todas estas reuniones, acompañamientos en los centros sanitarios, tutorías y demás siguen recayendo sobre las mujeres como, como veníamos apuntando en, en toda esta conversación. Pues con esto creo que llegamos al momento de, de cerrar. Muchísimas gracias a todas las ponentes por las intervenciones y también a quienes habéis aportado reflexiones y preguntas hemos hecho un recorrido que ha ido desde la presencia de las mujeres en la filosofía tanto en términos de representación de, de su presencia en ella como de lo que aportan y cambian en esta disciplina hemos pasado también por la pregunta de qué puede aportar la filosofía como disciplina pero también como compromiso al ámbito de las políticas públicas y hemos aterrizado en eso en, en, en estos tiempos extraños que vivimos y en cómo podemos construir comunidades después de la pandemia. Si conocéis a gente que no ha estado aquí, pero que le puede interesar, sabéis que el vídeo va a quedar disponible en, en la web del Lab von Maison. Y con esto nos queda mucha tarea pendiente. Esto es sobre todo una invitación a, a seguir pensando, muchas puertas abiertas, muchas líneas de fuga. Para acompañar en esa tarea pendiente, os recuerdo también que el ciclo continúa con, con otras dos charlas. El 10 de junio habrá un encuentro en torno al tema de construir liderazgos feministas en entornos masculinizados. Y después, el 8 de, de julio, la conversación se ocupará de algo que hemos tocado hoy también un poco, el liderazgo de las mujeres en tiempos de, de la COVID-19. Espero que nos encontremos de nuevo allí, con, con quienes vendrán también a aportar sus reflexiones. Muchísimas gracias, que tengáis un muy buen día y, y a seguir pensando. Gracias a todas. Gracias, gracias a vosotras.